La historia de Maguistic empieza cuando estaba en el sintetizador y quiero crear una línea melódica para cumbia. Y entonces salió esto. Y entonces probé y vamos a ver qué sucedió. y no sonaba cumbia, sonaba como una canción dark Y entonces pues eh, empecé a experimentar con ritmos Y finalmente llegué a lo siguiente Entonces probé con un ritmo de rock y pasó lo siguiente Entonces viene un pequeño arreglo que coloco para que sonara un poco más como eh, Dark Tecno Y hice lo siguiente Entonces decido meter unos arpegios para que sonara más a Dark Tecno Y esto resultó así Si sí suena. Y ahora, pues, tenía que planear la introducción. Y entonces esto fue lo que pasó. Viene el ataque, y ahí entonces ya tenía la base para Maguística. Vamos a escuchar cómo queda Maguistic ya con todo lo que fui planeando de esta canción que inicia como una cumbia así. La estaba planeando, pero pues no quedó, ¿no? Quedó una canción dark. Eh, dark Techno. Entonces, eh, veamos. de esa forma ya queda integrado todo y es el momento entonces de componer un poema para que quede como la letra de la canción entonces como es una canción que habla de cómo estoy soñando a ese ser amado y mi comunicación con ella es a través de los sueños pues se me ocurrió eh, escribir sobre un viaje en Aguálico entonces así está la letra ya hua, no es tolol, guanotola, la niña, unimo hua, secuazzi, son on toca, lloro. Qué bueno, significa, ya, traducido al español, ayer yo cerré mis ojos. Y vi como tú resplandecías. Me convertí en un águila. Y entonces yo fui a seguirte en mi corazón. Y ya con los arreglos en el sintetizador quedó Maguistic de la siguiente forma. <música> Y son toca ahí son. De la postproducción, y lo que decidí hacer con Maguistic pues fue agregarle unas ocarinas. Eso sentí que le daba un aire más nativo. El siguiente concepto de la notrónica, y también le agregué unos coros para que sonara más nativo y también para aumentarle dramatismo a la rolita y ya el conjunto pues se va a escuchar de esta manera Y bueno, esa es la historia de la canción de Maguizo. <música>